Solamente del personal de intendencia tenemos una duda que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios. Es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa, de esa versión y eh, cre no creemos, estamos seguros que fue una, no fue una, eh, una realidad. Repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa.